Bienvenidos, aquí estamos para presentarles este un programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate que se emite de lunes a viernes, 12 del día a 3 de la tarde. Tres horas diarias de pura candela en 910 en el AM Medellín y a través del Facebook Live. Y tenemos transmisiones de fútbol que han sido paralizadas, suspendidas y los domingos acá en Teleantioquia. Bueno... Después de la locución presidencial, pues tenemos que decir, mis estimados amigos oyentes, que sí, que tenemos que seguir todas estas recomendaciones al pie de la letra para que nuestro país salga avante ante esta crisis. Una crisis mundial que tiene atemorizado a la mayor parte del mundo. Realmente son más los efectos psico psicológicos que ha causado que en, en sí la cantidad de, de, de afectados. Pero mejor la medicina preventiva para evitar eh, posteriormente que lamentarlos que acontezca en colombia un, una mortandad como está sucediendo en otros países del mundo pues bien esta semana también se tomó la decisión de suspender el campeonato de fútbol profesional así que no tenemos partidos estaba programado para la noche anterior el partido entre el deportes tolima y el atlético nacional aquí en el estadio Atanasio Virardot y todos, todos, absolutamente los partidos fueron suspendidos hasta nueva orden. Así que no sabemos cuándo volverá a haber fútbol en nuestro país y especialmente con nuestros equipos Atlético Nacional Deportivo Independiente Medellín, pero nosotros aquí estamos en la noche de hoy pues, para analizar cómo va la situación, en qué quedan los equipos, cómo queda paralizado el campeonato y más adelante mirar a ver la continuidad con los debates mientras arranca nuevamente el fútbol profesional colombiano. Por ahora quiero decirle que las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas van a participar de los sorteos que vamos a estar entregando. 232-4604. A ver esa espectacular ancheta que vamos a estar entregando a las prendas de Nacional, de Medellín, de Rafa Gol. Esta ancheta que entrega BKM, eh, productos de calidad y confianza. Y sobre todo porque hoy vamos a estar entregando... Vea, el Line Sport, linimento el deportivo y, el, y, y también que tenemos para todos ustedes el BCBIT, más sin las tabletas que le ayudan a prevenir precisamente eh, el sistema inmunológico. Estaremos entregando este espectacular ancheta Bueno, entre los que llamen, hoy tenemos una pregunta para. Eh, Rafa Gol 20 años, la pregunta de Rafa Gol 20 años es ¿Cómo se llama la unidad deportiva del municipio de Bello? Fácilísimo, ¿Cómo se llama la unidad deportiva del municipio de Bello? Entre los que llamen van a participar, repito, de los premios que estaremos sorteando esta noche Y bueno, y nosotros seguimos adelante Hoy en día, pues, tenemos que tomar las medidas y confiar en Dios Orar mucho, y me gustó que en los Estados Unidos hubo un día nacional de oración. El presidente Donald Trump declaró día nacional de oración en todos los Estados Unidos, clamando a Dios para que los proteja realmente de esta pandemia que está afectando al mundo. Y Nosotros como cristianos igual tenemos que creer en Dios. Por eso le recomiendo el Salmo 91, donde dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. diré yo al Señor. Esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo, del cazador, de la peste destructora, de la peste destructora, con tus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro, dice, no temerás al terror nocturno, ni a la saeta que huele de día, ni a la pestilencia que ande en la oscuridad y en medio del día destruya, caerán a tu lado mil y diez mil, a tu amas a ti no llegarán, Confíe en el Señor, abra su corazón. Son tiempos en que tenemos también, cuando vienen estas situaciones tan peligrosas para el mundo entero, depositar nuestro corazón y nuestra confianza en Él. Bueno, ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton, Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. confianza Bueno, estamos con Formarte En Formarte, claro que sí En Formarte Prepárate para pasar a la universidad de Antioquia a la nacional, en el preuniversitario Formarte, dedicado o dictado por los más... los más texos, los más texos. Llama en Medellín, 444-0404 o ingresa a formarte.edu.com ¡Formarte! .edu ¡Formarte! ¡Formate! También virtual. ¿Qué sigue? Estamos con Condu trámites Club. Él es la mejor escuela de enseñanza con 30 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ofrecemos cursos de conducción, renovaciones de licencia y gestiones del tránsito ubicadas cerca al Parque de Belén. Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 o llámanos al 448-5151 con tu Trámites Club. ¡Un mundo! Un mundo, un mundo de servicios. Bueno, y a esta hora también estamos con Everfi Bifi, porque tenemos promociones hasta con el 70% de descuento. Usted tiene que aprovechar esta promoción con el, hasta con el 70% de descuento en Everfit Bici, donde encuentra prendas para hombre y prendas para mujer desde 14,900 pesos, 14,900 pesos. Aproveche esta gran promoción en el punto de venta de Caribe en la transversal 78, número 65, 233. Abrimos de lunes a viernes la promoción de Everfit Bici hasta con el 70% de descuento. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, ahora sí nos vamos al debate, le damos la bienvenida a este hombre, al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas, no hay actividad nacional, señor González, pero esta semana llegó el famoso TAS, el anunciado TAS de un litigio donde estaba eh, inmerso el equipo atlético nacional con una demanda del de señor Martán el Cortulua. del Cortuloa y pues no salió a favor de Nacional pero sí le redujo considerablemente la sanción de 5 millones de dólares pasó a 150 mil dólares más eh, intereses del 6% y las costas de los abogados que creo que eso va miti miti señor González buenas noches bienvenido buenas noches Señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Sí, llegó una noticia buena para Atlético Nacional, claro que en la era de Osorio todas las noticias son buenas, pero llegó una muy buena para la parte directiva, para la tranquilidad de los señores directivos actuales que cargaron con un fardo, con una mala actitud o política de direcciones pasadas no técnicas sino en el frente de conducción del equipo en la parte administrativa y por fin se dio ese fallo que bueno, hasta cierto punto pues sí aminora mucho las cargas pero de todas maneras deja grandes enseñanzas grandes lecciones como para que la gente de Atlético Nacional ya comienza a mirar con quién se mete, con quién negocia. Yo no sé, entre otras cosas, el doctor dueño del Cortuluá, que hizo un centro alto rendimiento porque contaba con los 5 millones de dólares. Bueno, pues a él sobrará quien le preste plata es un hombre prestante en Tuluá, es un hombre que tiene su, su imagen bien fundamentada en el país y sobrará bancos y amigos por ahí que no le pueden faltar a las buenas personas y le van a prestar su billetico para que subsane lo del centro de alto rendimiento que no pudo hacer con el dinero de Atlético Nacional. Un consejito muy fraterno, hombre, yo no sé nada de finanzas, porque yo no he sido financista, yo soy un pobre periodista y nunca estudié finanzas, pero sí sería muy bueno que Nacional corriera a depositar cuanto antes esa plata para que después, mañana, no venga otra demanda, porque se demoraron en depositar la plata que ordenaba el TAS. Ojalá, pues, hagan el esfuerzo, me imagino que harán el esfuerzo, seguramente, para hacer ese depósito cuanto antes, para evitar demandas posteriores pese a que el señor dueño del Tuluá ya anunció que va a ir a otras instancias, a otros tribunales irá a la Cochinchina irá a Neptuno, irá a Marte para ver cómo salva los 5 millones de dólares que él apetece por la mala actitud de un subordinado suyo que en mala hora pasó por el equipo atlético nacional de todas formas Nacional es un equipo que como todos nosotros, tiene que someterse al problema actual. Vendrán seguramente paras, pero ojo que aquí va haber un problema delicado. Si hay que parar los equipos de fútbol, entonces esos contratos que hay escrito, que pues Hay que pagar las pagas. Porque si yo soy yo empresario, es que el fútbol no se puede jugar virtual. Y no pueden ir los jugadores a entrenar con un computador. ¿O no? ¿O sí? Pues de pronto me dirán los que saben tanto de, de, de, de, de esta vaina que puede ir el profesor Osorio a la instrucción a sus jugadores por un computador para que se paren en un campo de fútbol. Pregunto yo. ¿Y usted qué cree? Entonces, ¿será que los contratos que están vigentes a un trabajador que no está trabajando se le deba cumplir? Pregunto yo. Doctores tiene el fútbol colombiano en su parte directiva, quienes sabrán dar la respuesta del caso. El fútbol, señor González, no se va a acabar. El campeonato se suspende por unos días mientras pasamos esta crisis que está afectando a todo el mundo. O sea, estamos viendo que en estos momentos en Europa y en, y en todo el mundo prácticamente pararon el fútbol. Eh, y... Será por un tiempo, pues será por un tiempo, eso no va a ser determinado, así que los clubes pararán. Eh, nosotros tenemos próximamente un evento que nos tiene. Es un tema de salud, vean, Nosotros tenemos un problema con la Comebol y con la FIFA, y es que viene la Copa América. Con esta situación, Colombia está en condiciones de realizar no, pero la es Copa que América. Ya todo eso lo sabemos. Por eso. Entonces el la Copa América, ¿no? Es... Que el, el, o sea, aquí el campeonato se va a reanudar tarde o que temprano y a los jugadores es tienen que, que, que seguir ya jugando. todo eso lo sabemos. Tienen que, que seguir jugando y, y les van a pagar. Pero mientras están parados, ¿qué? Mientras están parados, los, ellos tienen un contrato con bueno. un equipo hasta final de año, así que no se preocupe. Y el no, campeonato no es que se, se va a jugar. ¿no? Ahora lo que nosotros necesitamos es que la FIFA determine, eso sí, que la Copa América no se juegue este año, es que la Copa América se juega cada cuatro años, entonces que la, la placen para el otro año y la sí. jueguen si quieren tres o, o en otros cuatro años, la pueden posponer y nos sacan de, de, de paso del problema que nosotros tenemos aquí porque no sé cuántos días durará el fútbol eh, parado en Colombia, de pronto un mes o más, no sabemos. Don Gustavo Osorio... Qué feo le fue a Medellín esta semana, ¿no? Sí, le fue. Lo cascó le, River y le... lo cascó... No, no, lo... no. no el boca, no, no. le dio muy duro el Boca, hermano. Boca, Boca nos ganó por el mal planteamiento del técnico, porque uno no puede ir, uno no puede ir cuando está en inferioridad, en inferioridad en cuanto a nombre se refiere, a encarar un partido mmm, de tú a tú. Entonces, Medellín tenía que haber hecho lo que hizo Atlético de Madrid que acaba de eliminar esta semana que termina, que terminó al encopetado Liverpool. ¿Cómo lo, le ganó y lo eliminó? Lo esperó, lo esperó y lo atacó en el momento preciso. Eso tenía que hacer Independiente de Medellín, porque me dirán algunos, ah, pero es que Medellín jugó 35 minutos fenomenales. Sí, sí pero no le hicimos un gol. Entonces, la mejor definición la dio Carlos Tevez. ¿Qué dijo Carlos Tevez cuando terminó el partido? Dijo, ellos nos dominaron el primer tiempo, pero no nos hicieron daño. Esa expresión define lo que fue el primer tiempo y parte del partido, porque ya en el segundo tiempo el equipo de Boca nos eh, arregló y no sé por qué en el segundo tiempo nosotros bajamos tanto el rendimiento como si lo hubiéramos metido todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo los jugadores arrastraban las piernas. Entonces yo creo que queda elección que uno no puede salir como muy gato bravo a encarar un partido cuando las armas son inferiores a las del rival. Así de sencillo. Entonces queda esa elección. Y a trabajar, no, no a parar. Es que el señor González la pone como si eh, ahora... Hay que trabajar por el computador hay que, que hace en la casa, papito, todos Eso no tenemos coronavirus, entonces, entonces mire, Eso mire esto, no, no, no, a campo abierto, de computador. acuerdo a lo que yo he leído, a campo abierto y son deportistas de alto rendimiento. No les, va a entrar, no les va a entrar el no virus. No está en el en aire. En campo abierto, no, no. El virus no, no está Exactamente, en exactamente. Por eso hay que lavarse bien las manos, no como se lava, lavan algunos, no. Hay que lavarse bien las manos. ¿Cómo? Raúl, por ejemplo? ¿Cómo? Hay que lavarse bien las manos porque el coronavirus, precisamente es una coronita que es grasosa y por eso hay que estarse lavando las manos bien lavadas para que no nos entre ese virus. Por eso estoy de acuerdo con el presidente en lo que acaba de decir nuestro presidente Iván Duque. En lo que acaba de decir, mire, acá nosotros, nosotros con esa medicina preventiva vamos a tener fútbol rápidamente. No nos va a pasar lo que les pasó en Italia. En Italia los cogieron con los calzones abajo por folclóricos y a esta hora los hospitales colapsan. Y lo mismo estaba pasando en Brasil hasta hoy, cuando el técnico de gremio Renato Portalupi Renato salió y mire que ese tipo era muy indisciplinado y hoy puso el dedo en la llaga y les dijo señores salgamos a la cancha con tapabocas y exijamos que se pare el fútbol ellos muy folclóricos allá jugaron esta semana un partido de 60 mil personas hubo 60 mil personas claro que ni fútbol jugaron jugaron kickboxing porque hubo 8 ah, partidos de gremio sí, y, y gremio y, e e internacional pero ya hoy Rizal. pero ya hoy con la presión de gremio las autoridades del fútbol en Brasil pararon ya el fútbol. Ayer jugaron a puerta cerrada en Argentina, pero ya también pararon porque River también, River también se hizo ver y presionó. River cerró el estadio. Por eso, River ayer, River ayer no se presentó a jugar el partido contra Atlético Tucumán. River no se presentó a jugar el partido contra Atlético Tucumán y el árbitro del partido dejó en el informe que no le habían, oiga, que no lo dejaron entrar ni al estadio, cerraron el estadio. Cerraron Eso el estadio. El y pero va a perder los tres puntos. Es pero que el perder, árbitro, pero, el pero árbitro presionó, llegó al estadio. Pero hizo que se suspendiera el fútbol en Argentina y por ende también los colegios cerraron se presentó, para dar las Fue clases. al estadio, se presentó, llegó, dijo: Acá estoy yo, yo quiero cobrar. Llamó a una escribana, le hicieron el acta, no se presenta a River, le van a dar los puntos a Atlético Tucumán. Le van a dar los puntos ¿Le van a Atlético sí. Tucumán. Sí. River cerró el estadio, cerró el estadio, nadie podía entrar. Ni los árbitros. No se pudo sí. jugar el partido. Bueno, pero presionó para que parara por ahora el fútbol. Entonces, entre más. Me... Esto para todo el mundo. Si nosotros extremamos las medidas, como dice nuestro presidente, la medicina preventiva. Vamos a salir más rápido de este problema y no nos va a pasar ni lo que le pasó a los italianos y tampoco a los españoles, porque hoy acaban de morir 152 personas en España y hay cinco jugadores del Valencia contagiados, entre ellos... El señor... Ezequiel Garay. Ezequiel Garay, jugador argentino. Está bien informado el charrúa, hombre. Bueno, ¿Eh? El escribano informado. del charrúa. El charrúa. Bueno, bueno el seguimos... De la seguimos en el Superdad Y yo estoy, como dice nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria. Estuve en la rueda de prensa del día jueves con el alcalde acá, en el piso 2 de la gobernación. Inclusive lo saludé y me dijo, Rafa, no, no, no, de mano no, el saludo es así, así... De codo. Claro. Cirujano, dale. Hola, Rafa. Cirujano, ¿sí? dale, a ver. ¿Usted qué le gusta saludar de beso? Pilas, ¿usted le gusta saludar de beso? Ah, sí, es, sí, difícil. Sí. Uh, a ver, Cirujano. ¡Ah! A las mujeres, ¡Ah! A las mujeres, ah ciudad, ciudad, de de uh, que se saluda de beso a los hombres. Bueno, bueno, Rafa, segunda vez que se suspende el fútbol colombiano, ¿no? La recordemos la primera vez en el 89 cuando asesinaron al árbitro Álvaro Ortega. La noticia hoy en el mundo es que el presidente de la Federación bueno, española de fútbol Javier Tebas dice que va a cancelar definitivamente el fútbol en España, eh, falta el 25% del desarrollo del campeonato, pero dice, eso vamos a tener que dejarlo así, no ve una perspectiva mejor y la infección que tiene, la cantidad de pandemia viene en, en España es impresionante, deportistas colombianos que están con el virus, lo de Fernando Gavir y el ciclista, rogamos a Dios para que se recupere el mejor velocista colombiano de etapas en el mundo, eh, Hubo un chico del River Play, Tomás Gutiérrez, de 20 años, colocó las alarmas en el River le hicieron los segundos exámenes y salió menos mal que negativo lo de Tomás Gutiérrez. Hoy el tema es que se cambian los planes de los equipos de fútbol, al menos en Colombia. Ya Nacional sacó una, un comunicado, Medellín sacó otro comunicado, eh, Nacional... Por ahora no aplaza, no, no, no, no, no coloca quieto al equipo profesional, va a seguir trabajando el equipo profesional, pero dice, eh, tra trabajos eh, no de choque personalizado, ejercicios individualizados de trabajos físicos, eh, mucha higiene, fortalecimiento de, del sistema inmunológico, etcétera, etcétera, dice Atlético Nacional. Medellín dice, paramos el equipo. El último comunicado hoy del Medellín dice, paramos el equipo. Mal hecho. Ni, ni entrenamientos ni mañana ni por la tarde. Me ha dicho cuando Valencia es media hora, me dice el gerente de Deportivo del Medellín, dice a las 4 y media vamos a tomar una determinación. Si el equipo sigue parado, todas las categorías y si equipo profesional, ¿o qué vamos a hacer? Lo mismo, he hecho un paneo con los diferentes presidentes de los equipos en Colombia. Ramiro Ruiz me dice también por la tarde vamos a tomar una determinación si paramos al equipo profesional, no más prácticas del envigado Hablé con Pitir Salazar de Millonarios, con Tulio Gómez, y todos están sobre las 4 de la tarde reuniones en la mayoría de los equipos de Colombia para tomar una determinación. Pero esto nos abre los ojos también el sistema de salud de Colombia, Rafa, compañeros y televidentes, ¿no? Porque, volvemos a decirlo, hay que aprovechar de que estamos mal también en otras áreas. Como en el último año, en desnutrición, 260 menores muertos en Colombia. Y como en dengue, más de 103 muertos del año pasado a hoy en día en Colombia. Por, corona, por coronavirus ya 45, pero ninguno se ha muerto. Pero, por supuesto, tenemos que seguir, ojo a visor, en esta situación, mi senador Rafa Gómez. Bueno, muy bien. Proseguimos en el debate. Don Juan Diego Arroyave, a ver, como el gobernador no, Aníbal Gaviria Dale la mano que dale la vuelta a él. Eso es así, de Codito, papá. Sí, señor. Eh, y no siga las del cirujano. Saluda de beso. No. Eh, venga, Martán del Cortulúa ¿sí, sí cabe esa demanda. Sí, sí, sí, sí cabe eh, la demanda del señor ¿Sí? Martán a, a otros tribunales. Don Rafael, muy buenas noche Saludo para usted, para todos los televidentes. Y bueno, lo que pasa es que. Nadie quiere perder una demanda, nadie quiere, quiere buscar hasta las últimas instancias. Se ha dicho que la última instancia es el fallo del TAS para el tema de Atlético Nacional y el Cortuloá, que ya el TAS pues, obliga a Nacional a pagar ese rubro que fue eh, a pagar el equipo verdolaga. Pero él ha anunciado que va a llegar a un tribunal de Suiza, que va a llevar el caso a un tribunal suizo para que ellos estudien el caso y que miren también una posibilidad de él tomar por allí una posibilidad de salvar el, el, el caso. A la no usted, pero cualquier... Me parece me parece que por ahí creo que está dando tumbos el señor Martán Eso. porque oh, no, va a hasta, no va a llegar hasta allí. Y es más, se ha dicho que dentro Lo de los casos sancas. que han ido a este tribunal, los casos que se han llevado a este tribunal, la gran mayoría, un 95, 96% de los casos, han continuado, o sea, quedan en el mismo fallo. O sea que sería seguir gastando dinero, seguir, seguir eh, eh, gastando tiempo, seguir ahí en un caso que ya, si fallaron, listo, señor, se acabó el tema. Ya caso juzgado. Nacional le pagará su dinero y listo, el dinero que corresponde, ¿no? No los 5 mil, millones de dólares, que eso se había elevado casi a más de 10 millones de dólares ya. Y tenía mucha y gente sería... contenta, como si la plata fuera para ellos. Y se estaba... Tenía un montón de gente contenta en este país, directivos del fútbol contentos, periodistas contentos, porque tenían a Nacional envainado, en contentísimos, como si la plata fuera para ellos. Felices de la moña. Y llamaban todos los días a Martán a decirle, ¡pa' adelante, presidente, para adelante. Como aquí todo el que dirijo un equipo de pueblo es disque es que presidente. Y es el trato que le dan. Adelante, presidente. ¿Cómo está, presidente? Pero el más amigo presidente. de él es el señor Presidente, no vaya no, a Sigue sí, usted, este. sí, usted con los temas de... de, de pero, pero de señor, sobre, cosas mire, que no van cosa el... es la no. amistad y Otra cosa es el problema. No, claro, pero es que no, cuando no, no, sabes, yo no, da yo no da letra. de Martán, claro, no, yo, no yo no tengo amistad con usted él. Simplemente tuve contacto con él como periodista hacia un dirigente pero de, de sí un equipo hablaba, de fútbol, pero no, no más. Nadie. No pasa, no, no, pasa hablando más, más, hablando no pasa. Llave, estoy hablando de hablando de otras personas que incluso están aquí y no es ah, Todos no, los días, presidente, ¿cómo está presidente? ¡Ojo! Oh no vaya a dar un paso atrás, presidente. Cristo Plata, su hijo. Como cada que el señor. González no señala a alguien la cámara inmediatamente, no sé si por efecto, porque por reflejo me, me toma a mí, no señor no Como tengo nada usted. que ver con el asunto nada que ver que ahora bueno. estarán encima diciendo que contrademande no. al tribunal de las de las Malvinas. Seu... que allá de pronto! No, seu... Le, seu... Paren le voy a pedir un favor, González, ponete un tapabocas. A ver si nos deja hablar aquí a Juan Diego. A ver, dale, Juan. seguramente, ah, no sé que me a Marina, seguramente estará yo recibiendo letra o claro, cátedra no? para, para el tema de la demanda. Pero esto ya creo que es un caso juzgado y me parece que ya seguir en adelante alargando este tema es seguir en lo mismo y me parece que hay que perder tiempo y perder dinero. Lo cierto es que Nacional, con todo lo que ha pasado y con esta situación, una uno de, los, de, los, de, los, eh, de las decisiones que tomó esta semana fue no tener más contacto con la prensa, no atender más a medios Ex. de comunicación, Bravo. para poder seguir es. y trabajar internamente sí, lo Bien más hecho, aisladamente eso. posible esta situación que se está presentando en Colombia, el tema de salud, <risa> el tema de la pandemia. Y eh, el equipo sigue, va a seguir sus eh, sesiones de entrenamiento y el técnico ha sido muy claro, va a seguir con su, su fundamento logrando ubicar algunos jugadores que no han todavía entrado en el círculo que él pretende, irlos ambientando que vayan tomando el camino que se pretende con el Atlético Nacional y aumentando las sesiones, que es lo que quiere él, entre más sesiones tenga, para ir fortaleciendo su equipo y le recuperando, poniéndole la memoria a punto, y cuando se reinicia el torneo, arrancar eso sí, con un equipo ya sólido y definido en lo que él quiere para este semestre. Básicamente, es lo que está trabajando en Nacional. Esperamos que esta semana, o muy pronto, se dé nuevamente el inicio al fútbol y que ya el equipo verde, pues, siga demostrando el por qué sigue siendo líder del torneo colombiano. Bueno, don Juan Diego, y nosotros proseguimos pues, en el debate. Le damos la bienvenida al charrúa Andrés Cuello Núñez. En Uruguay, tu país, ¿cómo va con el coronavirus? Ya llegó... Ah, pues, sí, sí. ¿Quién saluda así? El doctor Aníbal Gaviria, nuestro gobernador Buen trabajo gobernador Hola Rafa, hola para todos Cuatro casos de coronavirus en Uruguay Cuatro Cuatro. Dos en Montevideo, dos en Salto Permítame Rafa sí. Mandarla a la gran A una señora que es estilista de moda Que vino de Italia De forma irresponsable Se fue a un casamiento, estaba enferma Se fue a un casamiento con 500 personas Y ahí empezó el coronavirus no. Carmela Ontú se llama ¿Sabés cómo me acuerdo de vos, Carmela? ¿Sabés de vos, Carmela, ¿sabés cómo me acuerdo de vos, Carmela? No te tengo acá, te tengo en otro lado. Censurable que no lo pude mostrar en televisión. Impresentable esta mujer. Llegó de Italia, fue y... y e, e hice el parramoto. No, no, no, no impresentable. Dos en Montevideo, dos en Salto, son los cuatro casos. Pero de se esperan 500 los que va a contagiar claro. esa gente. 500 habían en el casamiento. Y Ay, bailó con amigo tuyo. No, no, yo pues te digo una cosa. No. Desde que no se le ha tirado la luna no, en Milano, no, no, novios todo no, no, no, no, no, contaminados. No, no, no, no sé, ahí no sé, ahí ya no sé, ahí ya no, ya no, ya no puedo o sea, dar mayores de detalles. Lo que sí en ese casamiento de los chetitos de Carrasco, en, los, en el casamiento de esa gente de Mucha Plata, estaban varios gobernantes de Uruguay, varios. Hoy, uno de ellos tiene coronavirus, Pedro Bordaberri. Hace un rato acaba de decir que tiene coronavirus. Ajá. Mamita querida, lo que no se espera. Pero por ahora hay solo cuatro casos de coronavirus en Uruguay con el de Pedro ahora son cinco. No bueno, usted, ¿o Boca Juniors Junior jugó en Argentina, en Mendoza, en un partido con el equipo de Godoy Cruz. El presidente de Godoy Cruz siempre se frota... Borracho festejando? Se frota las manos, Godoy Cruz, cada vez que le toca jugar en Mendoza, un estadio hermoso, el estadio, estadio Malvinas-Argentina. Pero... A puertas cerradas, el presidente de Godoy Cruz perdió un millón de dólares. Boca jugó, ganó 4 a 1 y no fue nadie. Ni siquiera los periodistas pudieron ingresar solamente las cámaras de la televisión de los que tenían los derechos de televisación. ¿A dónde quiero llegar yo? Entiendo la posición de Luciano a hablar del empresario, del contratista, de la responsabilidad del club, pero ante todo está la salud. Y lo que uno tiene de mayor tesoro es la salud. Entonces, cuando es salud, ya el fútbol vale H, para no decir otra cosa, es la verdad. Entonces, la salud en primer lugar, ese, ese término viene más que nunca, esa oración está más que de moda. En la Juventus en Italia, Rugani, defensa titular de la Juventus, tiene coronavirus. Entonces, a Cristiano Ronaldo le dijeron, ¡uh! Apareció el coronavirus. Ah No, no, no, Cristiano Ronaldo, váyase para su casa, él está en su casa de siete pisos y está aburrido. Está en Madeira. Está aburrido, porque está en su casa de siete pisos. Aburrido, déjate de coder, Cristiano Ronaldo. Y en el Arsenal de Inglaterra, el técnico Miquel Arteta, que creo que es español, ¿no? Arteta, sí. ¿eh? También tiene coronavirus. Y así van a aparecer varios jugadores que, ojalá no sea así, tengan este, a dar a conocer qué es lo que les está pasando y si están en mejoría o no. Por suerte, gracias a Dios y por todo lo que se viene haciendo aquí en Colombia, ningún deportista de fútbol hasta este momento tiene coronavirus. Bueno, muy bien, don Charrua Cuello Núñez, y en la mesa del debate de la polémica saludamos a don Elkin Labó. Le pregunto a don Elkin, en estos momentos, ¿cuántos contagiados hay en el país de coronavirus? Y especialmente... En Antioquia, ¿qué dice la Secretaría de Salud del de Departamento, don Elkin? Hola, don Rafa Gol, con la otra que yo soy surdo. Ah, bueno. Un saludo muy cordial para usted, compañeros televidentes, internautas. Este es el debate con los temas polémicos del día. En nuestro país, la noticia es que son parcialmente 45 casos de coronavirus y la Dirección Seccional de Salud del Departamento de Antioquia acaba de emitir un comunicado y la tabulación da ocho casos, cinco hombres, tres mujeres. A propósito del tema, quiero darle mérito, cepillo a don Jaime Rodríguez, porque este tipo de personas que tienen influencia a través de sus redes sociales, en este caso como deportista, envió un mensaje que me llama la atención y me gusta. Dice, el interés común debe primar sobre el particular. La manera de sobrellevar este episodio es acatando las disposiciones de los gobiernos y el autocuidado. ¿Sabe quién escribió? escribió señoras y señores Luis Muriel que en este momento juega en Bérgamo y en ese sector del país en Italia es donde está el foco el centro del coronavirus y dice colombianos a propósito de esta situación creada por el coronavirus mi invitación es que a que tomen precauciones y seguí las indicaciones de las autoridades competentes de lo que no pase lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en territorio italiano hay un deportista colombiano de marca mayor a nivel internacional que tiene coronavirus y que la última información eh, muestra que está en cuidados y va bien. Hablamos de nuestro ciclista antioqueño Fernando Gaviria que ojalá se recupere, señoras y señores. Claro, el interés particular eh, no debe primar aquí el general. Pero mire, hay equipos en el fútbol colombiano que en su momento cuando la Di Mayor dijo, señores los partidos del fútbol colombiano van solamente por tv a Televisión eh, cerrada. cerrada, dijeron Nacional, Independiente Medellín, que son los que más llevan público en Colombia. Primero Nacional, segundo Medellín. Eso, Primero Nacional, segundo Medellín. Millonarios, de eso? América, dijeron, señores, nos afectan la taquilla. La gente nacional advirtió que el 30% de sus ingresos pertenecen por tema de asistencia. Es que Nacional lleva más de 35 mil espectadores eh, por partido al estadio. Ya, señores claro, de Di ¿no? mayor sentido común, como dice un Rafa Gol, esto no va a durar toda la vida. Aplácenlo porque hay equipos que sí llevan gente al estadio y cuando la recreación es muy poca en este país que se entrega y los equipos la dan, señores... Paremos un rato, pero por favor, no televisión cerrada, porque esto afecta a muchas eh, familias y demás. Finalmente, a, puerta a puerta cerrada. A puerta cerrada. Finalmente, don Gustavo, siempre he considerado en el fútbol que el que sale a empatar termina perdiendo. El que sale a empatar termina perdiendo. Mm. Es válido que Medellín haya atacado en Argentina, no me choca. Pero es que usted no puede taparse la cabeza y descuidarse los pies porque faltó un volante de primera línea en ese independiente Medellín para cuando Boca estuviese atacando. Pero para la amistad también se necesita claridad. Don Raúl, este es el ejemplo del por qué se debe organizar un equipo con buenos jugadores para Copa Libertadores. Y finalmente, presidente nacional, don Juan David Pérez, aplausos para usted. Usted tuvo que ver mucho para que en el TAS no tuviese que pagar Nacional más de 5 millones de dólares, sigo insistiendo, es el dirigente en el fútbol colombiano que merece ser campeón, porque llegó a Nacional con tanta situación y de a poco la ha venido superando. Don Rafa Golinares, le mando el saludo. Ok, don Lavo. Le retornamos el saludo esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. ¿Sabía usted que un club deportivo puede reclamar derechos de formación o mecanismo de solidaridad? Derechos de imagen, compliance deportivo y dopaje. En Desport Law te asesoramos en derecho deportivo, derecho fiscal. Llevamos procesos arbitrales ante el TAS y FIFA. Asesoría gratis, contáctanos. Consejos de Educación Financiera. Consejo número 4. Sácale provecho a sus ahorros. Con el sede de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.co. Vigilado su pertenencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Río Soluciones Inmobiliarias. 503-1578. El lugar donde quieres estar. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Bueno, retornamos al Superdebate. Este viernes pasado originamos el Superdebate que emitimos de 12 del día a 3 de la tarde desde el municipio de Bello. Estuvimos en la plaza pública hablando con la gente. Normalmente lo hacemos en una alianza que tenemos con DirecTV. Y allí hablamos con la gente. ¿Qué piensa la gente si los partidos deberían suspenderse, jugarse a puerta cerrada por el problema del coronavirus? Y estos respondieron a la pregunta de Don Elkin. ¡La po Aquí, municipio de Bello, el gran equipo de Rafa Golinares estuvo en el Parque de Bello y entrevistamos a los hinchas de corazón, los verdolagas, los escarlatas. Ante el tema del coronavirus y lo que propone el gobierno nacional, ¿usted qué piensa, que el campeonato debe suspenderse o se juegue a puerta cerrada el campeonato del fútbol colombiano? ¿Las divas del fútbol opinan? Eh, pues no, creo que no es pues no es viable que se juegue a puertas cerradas que se, ¿Que se suspende? ¿Usted qué dice? Sí, que se debería de jugar a puerta cerrada porque es como una situación que ya es a nivel mundial. Hola, buenas tardes, Tomás. están? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué, mal, qué más querida? Yo opino que, pues, prefiero que se suspenda. No me gustaría que se jugara por. Y usted cerrada. qué dice? También es mejor que se suspenda, porque yo creo que toda la hinchada va a querer ir a apoyarlos. ¿Usted qué dice, señora? Que se suspenda. Que se suspenda. ¿Usted cómo se llama? Isabel. Usted sabe que hace unos frijoles tan buenos. Muy bueno. Cuando quiera lo invito. Que se suspenda. ¿Usted qué dice? Que se suspenda. ¿Qué? No puerta cerrada. No, no. no a puerta, errada, suspenda, pues, puerta cerrada. Que se suspenda por totalmente. ¿Es hincha y qué? ¿Del Independiente Medellín? ¿Del Deportivo Independiente Medellín? Y, ¿Y usted? ¿Y usted? De Nacional. A ver, dele un besito, un besito. Ah, no, por el coronavirus mejor que no. ¿Opinión? Eh, yo estoy de acuerdo que el torneo siga, pero no lo suspendan ni lo jueguen a puestas cerrada, porque así... No sería fútbol. Un partido de fútbol sin la hinchada no es partido. Eche, no joda, muñeque burro. Salúdeme así mejor, vea, eso. ¿Usted qué dice? No, Nelkin, con, con estadio lleno así se anima más nacional a jugar más fútbol. Muy bien, verdad. No Es como un entreno en, en guarne. ¿Usted qué dice? No, que haya público, que no, es, que no lo cierren. ¿Qué, qué buen pecho, lo felicito. ¿Usted qué piensa? No, que lo suspendan. ¿Sí? Sí, sí. Que lo suspendan. Venga, joven, usted qué tiene, oiga, está... Vale plata esa cadena. ¿Usted qué piensa? Que lo suspendan. ¿Que lo suspendan? Mejor que lo suspendan por la salud. Por la salud. A ver, salúdeme así porque ya ahora sí. Que suspendan el torneo. Soy hincha de América de Cali, una hinchada grande, y que lo suspendan. Oiga, se ve que usted tiene buena hinchada. <risa> Yo no. ¿verdad? ¿Usted qué dice? Ah, que, que lo suspendan hasta que eso se acabe. no. Que no, no, no, no, que se suspenda, que podamos seguir con el torneo a puerta cerrada para tomar las medidas preventivas. ¿Usted qué dice? Que sigamos con el torneo, pero a puerta cerrada. Ustedes son casados hace cuánto. Hace un As... año y medio. ¿Quién enamoró a quién? Los dos nos enamoramos. Pero déjala hablar, hombre. Así es usted en la casa, pues. <risa> ¿Usted qué prefiere? Prefiero ver la pasión, ver el, pa el fútbol. El fútbol. Oiga, ¿usted por qué tiene el... ¿Me operaron? Ah, pero no es por el coronavirus. No, no es por el coronavirus. No tiene coronavirus. No tengo coronavirus. Afortunadamente. ¿Usted qué dice? Lo mismo. La, la pasión es verlo. ¿Cierto? Sí. Oiga, usted se sí. más pintas. Sí, eso me han dicho. Dele primero que lo dice. ¿Qué piensa? Pues la verdad pienso que lo mejor es que se aplace mientras se soluciona el problema. Amiguito, ¿cómo me le va? ¿Usted qué piensa del tema? Que se debería de aplazar. Esta nota se hizo con todos los hinchas de corazón en el parque del municipio de Bello, nuestra alianza con DirecTV y Rafa Gol Radio y Televisión los acompañó a todos ustedes. Les habla Oscar Andrés Pérez Muñoz, alcalde de Bello. Especial, felicitaciones a nuestro gran amigo Rafa Gol y a todo su equipo en sus 20 años. Rafa. Cordial saludo, les habla Diego Agudelo alcalde del municipio de Girardota, para felicitar en sus 20 años al equipo, al gran grupo de Rafa Gol. De verdad, es un placer para los antioqueños tenerlo en nuestro territorio. ¡Hacia adelante! ¡Rafa ¿Qué tal amigos? Un saludo muy especial para el equipo de Rafa Gol, que cumple 20 años. Un abrazo muy especial y que sigan cumpliendo muchos años más informando a todos los antioqueños. Rafa, no, no, no, no, no. Con el saludo les habla Alejandro Uque, director de Divas del Fútbol. Felicitaciones a Rafa Gol en sus 10 años, siempre con el apoyo con nosotros al fútbol femenino. Que sean muchísimos más. 20 años, que sean 100 años más. Soy Adrián Jovel, líder de ventas de DirecTV en la ciudad de Medellín y de toda la zona metropolitana. Y hoy quiero darle un mensaje grande a todo el equipo de Rafa Gol en sus 20 años. Felicitaciones y como siempre, sigan adelante. Los hinchas quieren que el campeonato no se juegue a puerta cerrada. La gente quiere ver el partido la gente quiere estar ahí apoyando y respaldando a los jugadores. Lamentablemente, ya ni a puerta cerrada ni, ni, ni por televisión cerrada. Que por ejemplo, se puede jugar a puerta cerrada, pero también se puede televisar el partido. Ninguna de las dos. ¿Qué, qué conclusiones saca Luciano? Yo estoy de acuerdo en que lo jueguen a puertas cerradas. ¿Qué hacemos, pues? Es una emergencia. Serán uno o dos partidos a lo sumo, porque esto no va a durar toda la vida y si dura toda la vida no hay cuerpo que lo resista, partiendo de esa base. Es una emergencia que no va a durar toda la vida uno o dos partidos a puerta cerrada. Yo creo que a nadie le va a quitar la pasión y el fervor por el fútbol. Eso sí, eso sí, que el canal que esté transmitiendo el partido responda por sus deberes con los equipos protagonistas. ¿no? Como, ah, ya como, Oiga, como esta, esta pandemia, esto no es eh, ahí como de, de gracia, esto es complicado. En los países en donde se jugó a puerta cerrada este fin de semana, ya tomaron la determinación de no jugar por ahora. Así que esto no es jugando realmente, la, la cosa es grave. Entonces, teniendo en cuenta eso, me parece que los directivos también tienen que caer en cuenta. Sí, se pierde plata y todo lo que quiera, pero yo creo que en vez de quejarse, en vez de quejarse porque esto nos afecta a todos, ellos debieran de poner al servicio del de país, del presidente de la República, los jugadores, para hacer campañas. Porque a los jugadores de fútbol les creen, así que salgan todos a hacer campaña en los medios de comunicación y verá que nos va mejor. Acaba de hablar el presidente de la equidad, Carlos, Mario Zuluague, Carlos Zuluague, dice que es una quiebra para los equipos, no tener fútbol. Están pasando por una situación crítica y fuera de eso esta situación. Las nóminas no paran, los gastos fijos continúan, ahora hay que hacer una inversión de gastos de prevención, etcétera, etcétera. Ellos en el fondo, Rafa y compañeros inteligentes, quieren fútbol a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque al menos van a recibir la platica de la televisión. Recuerden que tradicionalmente hay una plata de la tradición hace unos años atrás... Eh, de los 36 equipos que lamentablemente se reparte equitativamente entre los 36 equipos de la A y de la B algo injusto por eso lo del G9 el año pasado a comienzos pero lo que por supuesto no se va a recibir plata piensa, todavía no se recibe plata se es, que se todavía no se recibe plata es de la venta del fútbol internacional de Colombia y por supuesto tampoco lo de premium. recuerde que hay 200 mil eh, suscritos tiene que haber 500 mil yo sí creo que se debería jugar a puerta cerrada yo pienso para que los equipos colombianos no desaparezcan. La situación es crítica en ellos y al menos van a entrar la plata de la televisión. El problema es, sí, jugarlo a puerta cerrada, pero ¿cuántos gastos genera el hacer este tipo de fútbol? Y la gente quiere ver, disfrutar el espectáculo en la cancha viendo a su equipo en vivo. O sea, ante esta situación, lo más sano, lo más saludable es, toca parar, por necesidad, toca parar el, el fútbol. Las principales ligas del mundo no están... ...siendo aprovechadas de la mejor manera, no se está jugando ni siquiera puertas cerradas. Y además, el hincha de Nacional mira de reojo, ¿no? Porque si suspenden el campeonato y no se juega más durante el año, el campeón es nacional. Yo sí pienso en la gente, yo sí pienso en la gente, es que nosotros nos debemos a la gente. Que se suspenda por un momento, señoras y señores, estos compromisos porque seguramente esto no va a durar toda la vida... Y si van a hacer uno o dos partidos, ¿por qué no esperar entonces? En este país tan poca recreación que se le da a la gente. Los equipos de fútbol que proponen eh, compromisos con público, esperen, esperen, porque la televisión cerrada mata muchas cosas, mata la pasión, señores. Bueno, muy bien, Don Elkin Lao, ahí tenemos conclusiones realmente del problema que está afectando a todos los clubes del fútbol en Colombia. Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Lean Sport. Lean Sport, linimento deportivo fabricado con base en semillas de cannabis. Lean Sport, linimento deportivo en aerosol. Ideal para aplicar en masajes musculares, en el calentamiento precompetitivo, en calambres y contracturas. Presentación 200 mililitros, BKM, Farma, medicamentos de calidad y confianza. Laboratorio BKM Farma Calidad y confianza Y prepárate para obtener un alto puntaje en el IFEX Saber 11 Compre IFEX Formarte Dictado por los más tesos Llama en Medellín 444-0404 O ingresa a formarte.edu.co Los más tesos Formarte También virtual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 Siempre ganas días gratis, más canales o descuentos, pide tu promo por WhatsApp, envía la palabra mi promo, espacio, el número de tu recarga y listo, disfruta tus beneficios. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín. Hotel Cabo de la Vela.com. Colchones Teléfono Egoplex. Egoplex. Egoplex. Teléfono 2604021. Egoplex. Egoplex. Llega a Bello, la octava versión del Draft Colombia. La más grande veeduría de jugadores del fútbol. 4, 5 y 6 de abril en la cancha A de fútbol auxiliar del Tulio Espina. Jóvenes de 14 a 20 años serán calificados por técnicos profesionales. Informes en www.draftcolombia.com y a través del Facebook e Instagram. Draft Colombia, el original. Consejos de Educación Financiera. Consejo número 6. Mantenga su crédito al día. Evitará intereses de mora y costos de cobranza. Cotrafa.com.co. Vigilado su pertenencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogaco. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno, aquí estamos en El Superdebate. ¿Qué dicen los cibernautas a esta hora sobre el tema que estamos tocando en esta noche acá en El Debate? Don Elkin Lavó, ¿qué dicen? Dice David Montoya Gómez y le... Explica, don Luciano, ¿los jugadores los vamos a exponer en aeropuertos y aviones? Ellos no son personas sino fichas de ajedrez. ¿Han pensado en el desplazamiento de los jugadores si se juega a puerta cerrada? ¿Es pregunta o es opinión del señor? No, que... ¿Ya ya planteó su opinión? ¿Y cuál respetable? es su respuesta? ¿Él quiere no, yo saber no tengo respuesta ante una opinión, es que él no pregunta nada. No, él dice, ¿qué piensa de lo que estoy diciendo? Y ya le planteé lo que él dice. ¿Está de bueno, acuerdo con él o no está de acuerdo? No estoy de acuerdo con él. Bueno, muy bien. Le preguntan a don Gustavo Osorio qué responsabilidad tiene Andrés Sinisterra, Aldo Bobadilla y el máximo accionista de Independiente Medellín por lo que pasó en Libertadores, con los dos. Claro, eh, tiene responsabilidad. El técnico porque escogió mal la nómina. Puso dos peladitos que no están para un partido en la bombonera. Y segundo, es <coughs> llevarlos al crematorio. Y segundo, el, el dueño del equipo también porque faltó un goleador. Había que Haber arreglado a Cano sí o sí, y si no se podía con Cano contratar un goleador así de sencillo. Gildardo Martínez, le dice a don Augusto qué sucede en el tema del dinero que pide, por ejemplo, el presidente de Santa Fe en cuanto al fútbol por TV que no les han dado. ¿Cómo es esa situación? Ah, no, es el fútbol internacional, eh, eh, hubo la asamblea ordinaria el jueves pasado y en Bogotá quedaron de que en 100 días esa empresa norteamericana tiene que ya empezar a entregar parte de los 60 millones de dólares ¿Qué se prometió? Se vendería el fútbol internacional para ser visto en diferentes países del continente, del mundo, del mundo. Mauricio González Sánchez le dice a don Juan Diego Arroyave, no respondió la pregunta. ¿Está de acuerdo con la situación del señor de Tuluá de mandar a Nacional o no está de acuerdo? No, sí, si la respondí, claro. Que, era, que no tenía ninguna facilidad de hacer un, un proceso con un tribunal suizo, porque eso es alargar algo que no le van a fallar a favor. Entonces, sería gastar, perder tiempo y perder dinero. Le dice Juan Carlos García, dice, saludos a la mesa. Raúl Giraldo no va a vender porque cuando le ofrecen vende al Medellín como si fuera el Real Madrid. ¿Qué sabe usted, Charrúa? ¿Se han acercado a Independiente Medellín para comprarlo? ¿Cree que el máximo accionista lo vendería si le ofrecen? Con un 3 a 0 de boca, ¿quién puede comprar a Medellín en esta situación? Prefiero esbozar una sonrisa. No hay nada. Muy bien, dejémoslo ahí, señoras y señores. Bueno, señor Lavo, ahí estaban entonces las preguntas de los cibernautas con respecto al tema. Tampoco podrían comprar al Junior, que fue tan goleado. o sea... Sí, ¿Sí? ¿Ah? Tampoco un, un equipo equipo se podría comprar de... el... tampoco podrían no comprar al Junior. Ah, tampoco vale podrían comprar o sea, al Junior. Y del Junior, ¿qué tal? Y bueno, pero estamos ah. hablando de México. Es que es oiga, de ningún decir, equipo hombre. del mundo, según el Charroa se vendería porque todos han perdido. No, todos pero han pero no perdido. No es eso, acaban de eliminar al campeón de la Champions. Te recuerdo, acaban de eliminar al Campeón de la Champions. Y eliminó el Atlético de Madrid así de sencillo. Además, todos sabemos de que llega cualquiera con plata y él no quiere vender. Clarito, no quiere vender. A no es, es, otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. No, otra la estaba arreglando, la estaba sí. arreglando. No, no estoy arreglando, <risa> es la realidad. La, la, la, la está arreglando. Oh, qué no es salto no, tan no, mortal. No diga Charrúa que tiene 40 mil oferentes por el equipo. No. No Dígale que le no. no no. no no no sobran ofertas. No hay nada. La verdad es que sí le han ofrecido, pero la quinta parte de lo que él considera no, rafa, rafa, que vale su negocio. Una noticia... Y es que el negocio es de él y el que lo claro, vende el es, negocio él. es de él. Y él, él, puede hacer ¿Y y él es que le pone el precio a su claro, negocio, noticia... no se lo puede poner la gente. Hay una noticia internacional que acaba de salir, China, que donde salió el, el, la pandemia, Rafa, vuelve a la normalidad. Hay pruebas de atletismo que comienzan la próxima semana. Así ¿En pues, que entonces. ¿En eso, indica, eso, eso, eso, o sea, eso lo único que indica es que ellos trataron el tema como bien, era, muy bien, muy con bien. cuarentena. Por eso, acá, las medidas preventivas que tiene el gobierno son las efectivas y nos acogemos a eso. Se ellas. canceló el, tour de, de, el Giro de Italia, pero hay gente que dice: hagamos una sola prueba entre el Giro Tour y vuelta de Francia eh, y vuelta de España, que pase por los tres países, pero una sola prueba, no tres. Vamos a ver que, cuáles son las ideas que se están subiendo. Los solicando. mismos inconscientes que quieren que se juegue el fútbol acá, los mismos. O sea, es imposible, ¿no? Y el, la salud ante todo, no hay de nada. Duele decirlo, uno tiene que ver con el tema, pero no hay de nada. La salud en primer lugar. Pero si China es el país que se el, contagió, el, el, el que generó China tiene plata, China hizo un hospital en 10 días, va, no se puede va comparar con, con China. Pero si no hay pruebas de atletismo, ah, entonces ¿qué? China no es el mejor cosa, mundo, Porque ellos Chile. trataron el tema con la seriedad máxima del caso. Así tienen un poder chico. adquisitivo muy importante. Son de las principales empresas productoras. Eh, fíjense que hicieron un hospital en 10 días. Mm. ¿Qué país del mundo puede hacer un hospital está. en 10 días? ¿Colombia? O sea, están a otro nivel. Colombia o, o, lo puede otro, hacer otro, en 10 días otro y 4 o 5 años más. A ver, dele. Oiga, a, a propósito... Dependiendo del contratista. Oiga, a, sí, dependiendo del contratista. A, a, a propósito de este tema, mire, ya hay equipos como el señor Cadena que está disque preguntando a ver si eh, cómo se puede solucionar cancelar el cancelar los contratos para cancelar diga el ministerio tratos. de trabajo no seamos así señoras y señores respetemos al jugador de fútbol de vergüenza. si no sabe el señor cadena y algunos directivos que piensan hacer eso una cosa es contrato por pres, pres, servicios prestados que uno le pagan por la actividad que hace otra por el tema laboral independiente si hay o no hay trabajo bueno la pregunta que tenemos esta noche de Rafa Gol 20 años es ¿Cómo se llama la unidad deportiva de Bello? La respuesta la tiene el doctor Oscar Andrés Pérez. Buenas noches, doctor Oscar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol, y a todo tu equipo de trabajo? La unidad deportiva de Bello se llama Tulio Espina. Esta es la respuesta a la pregunta, Rafa Gol, 20 años de triunfos, alcalde Oscar Andrés Pérez, esto es Rafa Gol Radio y Televisión, y el deporte en Bello, ¿cómo va a ser en este cuatrenio? Será protagonista nuestro deporte, será prioritario como el mejor escenario de prevención, vamos a entrar en la recuperación y modernización de algunos escenarios, tanto de fútbol como de otras modalidades y vamos a crear el Instituto de Deportes y Recreación, trabajando mucho con los centros de formación e iniciación deportiva para descentralizar el deporte a todas nuestras comunas y el corregimiento. Usted sigue jugando fútbol, ¿usted le ha tocado bien? Hemos jugado fútbol, ya un poquito más pesado y más tronquitos, pero vamos a volver, hoy me pusieron un reto muy grande. Con todos estos amigos de Rafa Gol. Señor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. O así, o así, o así. o así, o así, así. Uno ya no sabe, pero Señor, que Dios lo bendiga y que le vaya bien en bello. Un abrazo la o. Dios lo bendiga a usted y a toda la teleaudiencia. Rafa Gol, 20 años de triunfos. Esta es la pregunta. Que... Bueno, muy bien, don Elquilabó. Don Luciano, por favor, me regaló un número del 1 al 233. 200. El número 200 corresponde... Al señor, A la señora Rudestela Estela Cañas de Castilla. Seis personas ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. Don Gustavo. El número 15 hoy. El número 15 corresponde eh, al señor Raúl Ospina en Santa Cruz. Seis personas Bien. ven en el programa. Tres hombres, tres mujeres. El número 146, mi señor. Roma. El número 146 para el señor Edwin Gómez. Vive en Robledo. Siete personas ven el programa, cuatro hombres, tres mujeres. A ver, eh, señor... Eh, Le doy el 183. El número 183 corresponde a Roberto Álvarez, en el municipio de Sabaneta. Uy, qué cantidad de personas. Ocho personas ven el programa, cinco hombres, tres mujeres. 77, Rafa. El número 77 corresponde a la señora Doris Palacios. Ella vive en... El municipio de Bello, y allá también seis personas del programa, tres hombres, tres mujeres. Yo creo que eh, con esta vaina del coronavirus, mucha gente, hola, ¿qué cantidad de gente estoy viendo el programa? Claro. El casa aquí, 8, 10 personas aquí. A ver, señor Lavo. En el Twitter, o oh, número, Twitter, del 1 al 892. Eh, 550. 500... 550, arroba, carvajaiba64, es el ganador el día de hoy. Bueno, perfecto. Luciano, cerramos con vitrinazos. Sí, señor. Para el doctor Carlos Mario Mejía, en la gerencia de, la terminal de, de las terminales de transporte. Para Andrés Arboleda, en Colanta. Gonzalo Mejía, en Itagüí. Andrés Aldarriaga, hincha de Independiente, de Medellín. Y para Mauricio Arevalo, a esta hora, en Bogotá. A Carlos Emilce, Ana María Edilicet, Carlos Junior, Velosa, en UAT, Cundinamarca. Para José David Navarro Polo, en Barranquilla. No se pierde el programa. Para el profesor Hugo Castaño, que dice que no se pierde el programa y manda a saludar a todo el equipo. ¡Hombre! También para el profesor Carlos Silva, en la Comisión de Documentos de la Liga Antioqueña de Fútbol, ahí luchando con su equipo Sanders. Para Giovanni Mesa, en Manrique, San Pablo. Y para usted, el Patígulo, en Pan y Café, en Suramericana, Iván Albeiro y Juan Carlos. Para nuestro gerente de ventas, Juan Gabriel Cerna, Para toda la gente del Hotel Cabo de la Vela, John Saavedra y todo el equipo del Hotel Cabo de la Vela. Para Sebastián Posada en Cambalache, Parrilla Argentina. Para Marcelo Vélez, Alejandro, Julián Gómez, Conradino Montoya, Omar Gómez en Yarumal. Elkin Cárdenas, Patricia Restrepo, Alberto Enao, Saludos a todos. Vitrinazo, señoras y señores, para Felipe Arango y Ángela Molina, nos ven desde Envigado. Y la fotografía, si está, Diana Lopera, Eiter Monsalde. Diana Lopera hoy está cumpliendo años en Manrique, dice que este año sí, con Eiter Monsalve, Carlos Alberto Zuluaga, Fabio Humberto Rivera, concejales de Medellín. Bueno, y también tengo para el vitrinador, para el doctor Sergio Roldán en Indeportes, que no se pierde el programa, para Juan David Rastrepo, para Mauricio Jaramillo, para Diana Toro, la, secret, de, de, la directora de Indeportes, para Mauricio Ospina en Cartagena y la gente de Entre Ríos, feliz noche. Recuerden las palabras del salmista: "Me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me nace vivir copió. Dios les bendiga a todos. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo.